Hola, todos! ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a hacer Journey, ¿vale? Que es una Tengo ganas de jugar. Así que vamos a ello, ¿vale? Vamos a empezar. Vicio. Sí, estoy segura. Estoy, estoy segurísima. Venga, vamos a ello. A ver. Un juego tranquilo, de relax. Así que hay que apagar las luces. Y vamos a ver. Los juegos estos, ¿vale? Los grabaré. ¿Vale? No los haré en directo. Los juegos que son eh, diferentes. Los haré en vídeo. Precioso este juego. Es precioso. Y hace tiempo en el canal de Juega Germán. Y me gustó. Y dije, ese tengo que hacerlo. Ese tengo que hacerlo. Y aquí estamos. Vale, parece ser que estamos con una especie de desierto. Vale. Esos son como... No sé lo que es eso. No sé lo que es eso. Vamos. Tiene una pinta. Bueno, ya empecé a jugar, pero... Pues me lagueaba, porque lo empecé a hacer en directo, pero como... Como no tiraba. Pues dije, mira, lo dejo para más adelante. Y aquí estamos. Por eso quiero dejarlo para estos juegos para grabarlos, ¿vale? No para hacerlos en directo. ¿Vale? Pues para movernos. ¡Qué bonito! Por favor, qué preciosidad. ¡Qué preciosidad de juego! Bueno, ni punto de comparación como cuando hice el directo, ¿eh? Se me la guiaba muchísimo. Este para saltar, ¿No imagino? Podemos saltar, perfecto. No podemos saltar Bueno, pues nada, tenemos que ir en línea recta Supongo que tenemos que ir para allá Las cosas esas Voladoras Es un juego para Tranquis Ay, Mola, eh, mola, mola Mola mucho, mola mucho Vale, imagino que te voy a pillar Esto, ¿no? Pilla, pilla eso Pilla eso Píllalo, píllalo Tronco, píllalo ya está, he llegado a la cima ¿Vale? Journey ¿Vas es la música? Relajante Esto es un juego en condiciones Esto es un juego en condiciones, chicos Vale, entonces ahora ¿Para qué? Y ya está Muy bonito Esto no lo puedo pillar ¿Verdad? Tengo que ir para allá ¿Lo ¿Puedo saltar? ¡Uuuh! Perfecto eh... A ver, de lo que yo recuerde El videojuego a Germán Creo que tenía que coger las banderas esas de color rojo Que va a juego con su túnica O lo que lleve encima del muñeco este y eso es como que nos permite saltar y volar y esas cosas, ¿sabes? Vale, ¿ves? No puedo saltar. Salta solo, ¿eh? No le daba a saltar, que conste. ¡Que conste! Vale, son las alfombras estas, ¿no? Pero ves al centro? Ah, no. Vale, me tengo que dar quieta. Vale. Entonces. ¿Eh? Coge la alfombra esa Control ¿Qué pasa con el control? ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué? ¿Qué hay que hacer? No entiendo. A mí no entendé. coger todos, ya lo sé, pero mejor es cuando cogelo, chiquilla no entiendo que no lo pilla que no lo capta no lo capta, ¿lo ves? ay, Dios mío qué cateta que soy A ver, a lo mejor tengo que esperar ¿No? No tengo que esperar No tengo que esperar, creo Entonces Ahora tengo que ir para allá, ¿no? Muchas gracias por haberme dado las banderitas estas No las voy a gastar ¿No? Mejor no las gasto Porque <ríe> Porque luego vaya a ser que, que las necesite Y... Como somos así de... De simpáticos, pues nos vamos a quedar sin, ¿sabes? Vale, a ver. Por favor. Ven a mí. Por favor. No. No vienen. No entiendo. No entiendo nada. No entiendo. Yo no entiendo. ¿Qué estoy haciendo? Yo solo tiro para adelante y ya está. Solo tiro para adelante y ya está. Pero oye. Pss, pss. Precioso, ¿eh? Qué bonito Qué bonito dirás ¿Por qué no te pones a saltar? Porque a lo mejor Es que no quiero gastar las alfombras estas No quiero gastarlas Quiero averiguar si estas Vienen a mí No vienen las alfombras a mí Bueno, pues nada Vamos a tirar para adelante Como los de alicante Como los de alicante Vale, intuyo que hay que ir aquí primero Y luego hay que ir para allá Y qué? Intuyo también Que ves esa montaña que hay ahí al fondo Pues creo que hay que ir hasta allí mm. Vale, espérate y quiero gastar lo menos posible las, las alfombras esas Ya sé que están para usarse, ¿vale? Ya sé que están para utilizar y todo eso Pero... Si se pueden ahorrar Ya, qué bonito Qué preciosidad, por favor! Oh. ¿Hay algo? Oh. ¿Y esto qué es? ¿Qué sirve? ¿Qué me va a servir esto? ¿Qué utilidad tiene? No entiendo No, Sube ¿Por qué? Está cerrado, está cerrado, no se puede ir No se puede ir por ahí No se puede ir por ahí, oye El detalle ese ha molado, eh Ha molado, ha molado Ha molado mucho si queréis que juegue más cositas de estas, déjamelo por los comentarios ¿De acuerdo? En caso que YouTube no me quite los comentarios No me quiten los comentarios, ¿vale? No me quiten los comentarios Que luego la gente no puede escribir ¿Entiendes? No puede escribir Vale, pues creo que tengo que ir para arriba, ¿no? Vale Vamos para arriba pues lo dicho, si queréis juegos como este, déjame loco. Igualmente, aunque no me digas nada, yo lo voy a hacer, ¿vale? Porque quiero, porque puedo en mi canal y hago lo que me saca de las narices. Ay, señor. A ver... Eh... ta, ta, ta, ta, ta, ta, Tengo que ir a ningún lado, ¿verdad? Perfecto. No, no, no había que hacer... He ido para allí solo para hacer eso. Increíble. Increíble. Utiliza la alfombra, utiliza la alfombra Es que no quiero utilizarlo No quiero malgastarla Sé que podríamos saltar, ¿eh? No sé de sobrar Lo no sé de sobrar Es que no quiero desperdiciarlo Porque a lo mejor basta para que luego lo la necesitemos No puedo ir para allá Tengo que ir por aquí, ¿no? O, o no ¡Hala, te has pencado esto! Espérate No, no, no me deja, ¿no? Ah, oh, Ya lo pillo Vale, vale, vale, vale Uy, que se ha caído ¡Se ha caído! Me he caído ¿Ves? Ahora lo voy a necesitar Y he desperdiciado la alfombra ¡Perfecto! ¡Genial! Soy yo, ¿sabes? ¡Entra! No se puede No se puede No se puede entrar No se puede entrar No hay a ninguna casa ¡Toc, toc! ¿Hay alguien? No hay nadie ¿Hay nadie? Eh, vale, creo que hay que ir aquí arriba, ¿no? ¿O a dónde hay que ir? Porque como he desperdiciado la cosa esta... Vale, voy a subir por aquí primero Si se puede ¡Sube! ¡Vamos! ¡Sube! Desperdiciado la alfombra y ahora no la puedo utilizar ¡Perfecto! qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Tú lo sabes, muñeco? No lo sabe. Miniatura, miniatura Espérate Miniatura <risa> No, espérate Sí, sí, miniatura, miniatura ah, Estoy pensando Ahí arriba no puedo ir a ver... Eh... Vale, creo que tengo que coger la, las alfombras, ¿no? Okay. Espera, voy a ir aquí Voy a ir aquí, voy a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir allá ¿Vale? Pero... ¡Ven aquí! ¡Alfombra! Ya que lo sabéis, que me lo digas, por favor Ya estará subido el vídeo O sea, no tendrá sentido que me lo digas mm... ¿Tengo que subir aquí o...? Tengo que recoger todas las alfombras Yo voy a recoger todas Yo me las llevo todas Pero esto no se puede, ¿no? no porque están en blanco, ¿lo ves? Están en blanco, no sirven No me sirven Hashtag no me sirve Vale, pues entonces intuyo que tengo que. Salta, muñeco, salta. Salta. ¡Pss! Salta. Muy bien. Yo no le estoy dando a saltar, eh. Que conste. Si no se desperdicia la alfombra y no queremos. Entonces, intenta pasar por aquí sin morir, ¿vale? Gracias. Muy amable. Salta, salta, arriba. ¡Pss! ¡Pss! No le estoy dando a saltar, eh. Ahí. Entonces, me pongo aquí. ¡Oh! Precioso. Mientras tanto me pongo crema de cacao. Mientras os dejo con esta cinemática. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Era botón izquierdo y luego el derecho o qué? Ah, ya lo he pillado Vale, vale, vale, vale, vale Creo, no lo sé No lo he pillado, ¿no? No, no, no lo he pillado No lo he pillado <risa> No lo he pillado, espérate Espérate, voy por aquí Sube pss, pss, pss, pss. Sube aquí Y por aquí No, no, por, por el borde aquí, aquí no te caigas, eh No te caigas, he dicho Ya, ¿qué haces? Espérate, que he visto una cosa Esto mm, mm, mm. Casi se cae oh, Alarga, alarga la cosa esa Alárgala ¿Has alargado? ¿O cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? No. Cuidado que te caes Uh, uh, uh, uh. Me da una cosa que se caiga el muñeco Me da una cosa que se caiga ¡Ah! Tengo que ir para allá, amigo mío Vale, vale, vale, vale ¿Qué tengo que hacer así? Y ahora para lo otro lado Sí, sí ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, ¿sí? ¿Toco nada? ¿O qué tengo que hacer? Echa para allá, tira para atrás. Y ve a la luz, ve hacia la luz, Caroline. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Qué guapo es el muñeco, por favor! Y el juego y todo, todo. ¿Vale? Hay que ir a esa montaña, ¿eh? Si me la está enseñando mucho, hay que ir. Hombre, es la carátula del juego, ¿sabes? <ríe> la carátula del juego. Eso significa que sí que tenemos que ir para allá, ¿vale? Mucho dibujo, no entiendo nada. Pero muchas gracias por la información. A ver. Se está enseñando un dibujo. Parecen dibujos egipcios, ¿eh? Para que lo pienso. Porque si te fijas, estamos en un desierto Y las... ¿Cómo se llama? Los... Los caracteres o como lo quieras llamar Son como de Egipto Y el personaje Está como vestido de, de Egipto Todo Egipto, ¿sabes? ¿Me ha puesto más larga la alfombra O es cosa mía? Eh, eh, eh, eh, eh Ahí al fondo, mira al fondo Mira allí. Y te lo enseña con el dedo como si lo supiera, ¿sabes? ¿Ves ahí al fondo? Ahí es como si hubiera alguien. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Se va. Se ha ido. Se fue. Adiós. Se quedó en blanco. <risa> Se quedó en blanco. Se quedó en blanco y no supo qué hacer. ¿Vale? Guau, es precioso este juego. ¿eh? Me encanta, me encanta. Haré más juegos, ¿eh? Tranquilos que haré más juegos. A cambiar un poco, chicos. No vamos a hacer siempre lo mismo. A mí me encanta. Eh, a mí además me gusta mucho variar. Y me gusta mucho pues ir cambiando de juego. Vale, a ver. ¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea. A ver. Hay que pasar... Hasta allí, eso está claro ¿Vale? Entonces, hay que pasar por estos puentes Hasta llegar hasta allí Hay unas alfombras en el suelo Entonces Pensemos mm. Vale, creo que vale, Creo que ya sé lo que ¿En serio? Es que soy muy lista. <risa> A ver Espera, espera, espera Espera, espera quieres ponerte aquí pss, pss, pss, pss. Ya has perdido tu oportunidad ay dios mío que se me ha liado se me ha liado Paco se me ha liado ahí qué estoy haciendo no lo sé no sé qué he hecho no tengo ni idea de lo que ha hecho. Yo he pulsado el botón. Qué bonito. Qué bonito. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir pensando en la historia. Vale. Parece... Vale, ahora que ya sabemos lo que hacer, vamos a ir pensando en la historia. Vale, somos un personaje que está en un desierto... Eh, llevamos una alfombra O una bufanda o como lo quieras llamar Que a medida que vas avanzando eh, Como que se va haciendo más larga ¿Vale? Y tenemos que llegar hasta una montaña eh, Donde hay luz Entonces ¿Pero qué haces? Vale, tengo que ir aquí, ¿no? No me lo creo. Me he desperdiciado la alfombra. Entonces, eh, intuyo que lo relaciono todo con la vida, ¿sabes? Que para conseguir tu objetivo, que sería ir hasta la montaña. Tienes que pasar por unos obstáculos Que no van a ser muy fáciles Y que eh, Los obstáculos, por ejemplo, podrían ser esos ¿No? Por ejemplo Y que tienes oportunidades Que son las alfombras Que se recargan Y que si la pierdes No vas a poder entonces me explico, es una metáfora que me he que me sacado yo de la manga eh, Del significado del juego si, te, si quieres poner tu teoría, déjamela aquí en los comentarios a ver, a ver qué teoría sacas Vale, mi teoría por ahora es esa, ¿vale? Eh, la teoría es esa, como que en la vida Si queremos conseguir algo, pues es como que... Que hay muchos obstáculos Y que el camino no es fácil Al Algo así, ¿sabes? Algo así Y que la alfombra que llevas Es como si fuera eh, Los logros, ¿no? ¿Ves que, que cada vez se va haciendo más larga la, la alfombra? Es como si fuera Que cada vez que se va Acumulando más alfombra Es como si estuviera logrando Sus objetivos, o algo así, ¿sabes? No sé si me explico no sé si me entendéis, solo no me entendéis A ver Vale, tengo que pasar de aquí a ahí Vale, vale, vale, espérate, espérate Creo que tengo que ir acumulando Más bufanda Porque Tengo que pasar de un puente a otro ¿Ves? Que no hay para poner bufanda ni nada Entonces creo Que hay que ir para allá Mira, mira, mira, mira, hasta el juego me lleva. Llévame, juego, llévame. Llévame. Llévame. A donde tú quieras. Porque yo no sé ir. Para, papá. Pa. Bueno, estoy llenando la túnica de arena, de tierra y de todo. A ver. Sube. Sube. Por, sube. Sube. Tampoco está complicado. ¿Eh? ¿Entrar aquí? No, ¿te imaginas que tengo que entrar ahí? Y me quedo encerrado. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Uh! ¡Uh -huh -huh! ¡Brutal! ¡Bru brutal! ¡Ah! me he caído. Eh, no quería entrar aquí. Caído, chique. Habrá que hacer esto, supongo A ver Estos son como me pequeños objetivos Metas o logros o como quieras llamarlo Vale, es como un desierto Es el desierto, pero es como si fueran las torres, ¿lo ves? Y arriba es como si fueran las alfombras O nubes o no sé lo que es No sé lo que es eso A ver, tengo que volver a subir, ¿verdad? era que sí como subo, pues? ¿No? Sube, sube Están las nubes Vamos para adelante ¿Dónde está la, la cosa esa que me he perdido? ¡Me he perdido! Allí, ¿Vale? ¿Vale? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Entonces ¿A dónde tengo que ir? Uh, tengo que ir para allá, ¿no? Vale, creo que tengo que ir a esa de allí Mira qué bonito, qué maravilla, muchachito ¡Ole, los caracoles! Muy chulo, ¿eh? La verdad es que me está encantando además la música Son los juegos que merecen la pena jugar, hombre Estos sí son juegos Eh, eh, eh Esto es como si fuera mi doble, ¿no? Pero que yo no puedo hacerlo ¡Socorro! Ah, que me está ayudando oh, ¡Increíble! ¿Vale? No me estoy enterando de nada, pero... Ese es como si fuera tu ayudante, ¿no? Tu otro yo. Ese es como si fuera tu otro yo. Que te está echando un cable. Estoy inventando la teoría, ¿eh? Por si acaso hay alguien que, se... que dice, ¿es verdad? No lo sé, me lo estoy inventando. ¿Vale? Entonces mi otro yo... Ha desaparecido. Mm. Vale, entonces tengo que subir por ahí otra vez. Y de ahí, a ahí. Y volver a saltar. Supongo. No lo sé. Porque no hay más para saltar. De alfombras. Vamos para allá. Oh, wow, wow, wow. Qué bonito, por favor. ¡Qué preciosidad! Esto sí es un juego en condiciones, muchacho. Y por aquí, por aquí, por aquí. Por Alpha Crash. Vale, recarga, recarga. Recarga. Muy bien. Por aquí. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, de aquí hasta allí. ¡No, que no llego! ¿Vale? Vale, vale, vale, vale, vale Espera, espera, espera Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Vale, tú que ir aquí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Esto es increíble! ¡This is incredible! ¿Vale? ¡Uf! Ay, Dios mío, que me la. nerviosa. Vale. Y ahora en teoría Va a hacer el segundo puente, ¿no? El siguiente. a ver. Sí, el siguiente. El siguiente puente. ¡Oh! Los dos siguientes puentes. Vale, vale, vale. Buenísimo. Buenísimo. Tú. Vale, y ahora se recargan todos Vale, entonces yo Tengo que Tengo que volver para allá, ¿no? Supongo ¿No puedo perseguir a este? Dame tu energía ¿Puedo? ¿Qué estoy haciendo? Pues no sé Es como que se conectan, ¿no? No sé qué ha pasado no. <risa> no sé qué ha pasado Pero bueno Como si fuera un ayudante A ver, a ver, a ver, a ver. Es que va solo, es que va solo no va andando, ¿no? Ahora que me fijo Está como navegando por, por, por la arena A veces Otras veces va andando o corriendo Y otras veces como que le lleva la corriente Creo que significa eso como que la vida a veces eh, Te lleva al camino de forma fácil Pero otras veces tienes que esforzarte <risa> Me lo estoy inventando todo, ¿eh? Pero es mi teoría Es mi teoría Con la musiquita y todo qué preciosidad Bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, ah, ah Mira, no hace falta ni, ni, no hace falta ni que use la, la alfombra Espérate, tengo que encender esto, ¿no? ¿Tuyo? Vale, Así intuido bien, he intuido bien, vale y ahora aquí enciende, enciende esto, enciende los faroles ahí a esta, el tercero, ¿Eh? oh Mira, mira, mira Mira, mira, qué chulo, tú Muy guapo eh. Vale, estas son las torres Eso es como si fuera el camino Que estamos recorriendo, ¿no? Sombras, los puentes. Es como si fuera un tren. Bueno, de hecho creo que es un tren, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Muy guapo esto, ¿eh? <ríe> Muy chulo. Las cosas como son... Oh, y Debajo de la cascada Bueno, detrás de la cascada Y debajo Bueno, debajo me refiero bueno, yo, yo me entiendo <risa> Yo ya me entiendo Corre, corre, corre ¿Acaso se cierra la cortina? Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Uh, uh, uh. ¿Por qué se va hacia la izquierda? ¿Lo ves? ¿Por qué se va hacia un como el carrito de la compra <risa> uh, Esto es rosa, ¿no? Cambio de color De color rosita Rosa chicle Rosa de algodón de azúcar Vale, estoy llegando a la cima Ya aquí da poco para llegar a la cima, entonces Da, da, da, da, da cosa de comerse las montañas es esas, ¿sabes? Ay, señor. Vale, vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí no veo ninguno de estos de. de las alfombras ni nada, ¿eh? No la veo, no sé por qué. Ah, sí, mira, allí hay. Allí hay. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo se desliza. Está haciendo snowboard. En, en el desierto vos Vamos Tira para arriba, tira para arriba Tira para arriba Entonces aquí se podría decir que el mundo Es de rosas ¿No? La vida en ros La vida en ros La vida en rosa ¿Sí? ¿Cómo está todo en rosa? Ah, vale, que tengo que ir aquí Soy cateta ¿Qué he hecho? ¿Que me he ido para allá? Vale, dame la alfombra por favor Joderse ¿Qué tengo que hacer? Voy para allá Creo que es para allá, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ayuto! ¡Oye! ¡A un me ha dejado sola Perfecto Ya Mira, mira el reflejo Mira el reflejo en la arena Increíble Arena o polvo rosa No es lo que es esto Bueno Ha cambiado de color el desierto Es de chicle Oh, mira el detalle ¿Ves? Que hay como una estrella Que ha ido hacia el sol bueno, el sol es una estrella Es absurdo lo que acabo de decir Pero... Qué sí parece, ¿no? Como que ha habido una estrella que... Una estrella fogaz o algo así ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, Que hay más cositas Aquí hay más cositas No puedo saltar, ¿eh? Como dato No puedo saltar Y el muñeco ese me ha dejado sola me ha dejado sola en el desierto. Increíble. fue no ni un rato. Con una mano. Solo en, en ese momento y ya está. El loco se fue. ¿Y ahora cómo subo yo esto? Acuestas. Voy a subir. Sube. Sube. Vamos que tú puedes. ¡Vamos que tú puedes! ¡Vamos que tú puedes! ¡Muy bien! Ahora, deslízate. Perfecto. Bueno, ¿cuántas alfombras hay aquí? Vale, hay muchas alfombras. Muchas alfombritas. Venid a mí, alfombritas. Venid a mí. Oh, que os necesito. Os necesito alfombritas. Por aquí. ¿Le? ¿Eh? ¿Eh? Tengo que subir por aquí. Uh, uh, uh. Casi me caigo. Es ruido? ¿Por qué hago ese ruido? No lo sé. Vale. Vale. ¡Wow! ¡Increíble! Espectacular. Sensacional. Vale. Ahora entonces. Eh. Mm, estoy mirando para dónde tengo que ir No sé si tengo que ir para allá ¿Qué? Voy aquí arriba, por si acaso Puede ser que luego tenga que subir No creo que tenga que subir, ¿verdad? Ya que tengo que bajar Me da más bien que tengo que bajar que subir A ver, aquí dentro Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Otra vez, como antes Vale, la manta esa ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué, qué hago? Aquí no Eso es lo de antes, ¿no? Es lo de antes es absurdo. Aquí no es. Vale, se me ha dado esto por algo, ¿no? Aquí no hay nada. Vale, hay que seguir a las mantas rayas esas. Vale. Dame, dame energía, dame energía. ¡Socorro! ¡Dame energía! Ya. Oye, ayúdame. No, no me dan nada. Eso, eso, gracias. Gracias. Una que me ayuda, menos mal. Menos mal, ya voy para allá. Mira, mira, mira el detalle. Mira la estrellita. Uh. Esto sigue Vale, perfecto Perfecto wow, wow, wow. Y dirás, ¿por qué no usas la alfombra? No la quiero malgastar Vale Voy a hacer este alfombra, esperadme A lo mejor Todo esto Son piezas, ¿no? De un puzzle o algo Rompecabezas, yo qué sé yo qué sé. A ver. Lo tengo que hacer. No. Ahí está. Para que me dé más alfombra aún. Ah, pues no. Perfecto. Esto ¿No me sirve para las mantarrayas estas. genial ¿Puedes decir a dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir para allá? ¿En serio? ¿Tengo que ir para allá? Vale, pues vamos para allá. ¿Eh? Hay que seguirlas, supongo. No lo sé. Hay que seguirlas, hay que seguirlas. ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! Raya, ayúdame! Me ayudan. ¿Por qué no me ayudáis? No me ayudan. Genial, qué majas. Qué majas. Hay que seguir. Como luego tenga que volver, la culpa va a ser vuestra, ¿vale? Yo os aviso uh, Había que venir, había que... Hay que hacerles caso Hay que hacer... Oh, oh, un terremoto Las rayas ¿Podéis explicar dónde tengo que ir? Gracias Estaría bien, ¿eh? Oh, manteniendo el espacio hago esto, amigo mío Corta, ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Señor, ¿usted sabe algo? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Qué precioso! ¿Vale? Yeah. ¡Oh! ¡Increíble! Vale, vale, vale, vale, vale Completemos el puzzle, completemos el puzzle Completa, completa el puzzle Muy bonito Muy bonito el puzzle ¿Cuántas rayas? Ayuda, ayuda, ayuda Ayúdenme Socorro ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Si están aquí es por algo Vale, hay que seguir para allá Amigo mío Estoy manteniendo, eh Estoy manteniendo el botón Vale, vale, vale pues lo voy pillando, lo voy pillando, chicos Voy pillando el truco del almendruco, chicos Gracias, gracias alfombra Muchas gracias sois muy majas ¿Eh? Aquí hay algo, ¿no? Aquí va a pasar algo Sí A ver, a ver, a ver, a ver No sé cuánto llevo de vídeo, ¿eh? <ríe> no sé cuánto llevo de vídeo Pero todo el vídeo Irá subido a YouTube Así De veras A ver no hay nada, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Da eso. Vale. Toda la alfombra se hace más larga. O no. Vale, tengo que ir para allá. Para allá, para allá. Para allá. Tira para allá. Tira para allá. Ayuda. Muy bien, así si me gusta. Estáis ayudando mucho. ¿Vale? ¿Vale? Dejadme en los comentarios vuestras teorías, ¿vale? Sobre el juego Mi teoría es esa Que es como si fuera un viaje eh... Son como si fueran etapas de la vida o algo así No sé Si no ya... Ya pensaré la teoría, ¿vale? Vale, tengo que ir para allá Mira este puente Vale, empieza lo, lo tenebroso, ¿eh? Porque esto... Es un poco tétrico Que para arriba Vosotras no me ayudéis, eh Ya subo yo solita Me podríais ayudar un poco Sube, sube, sube Perfecto Perfecto Ayuda Corro uh... Perfecto Puedes explicar ahora cómo subo Bien No sé qué tengo que hacer No tengo ni idea De lo que tengo que hacer, literalmente A ver Vale, a ver, hay que Seguirlas, ya lo sé, pero Porque están aquí, ¿no? ¿Por qué están aquí? Oh, que me está llevando, eh oh. ¡Increíble! ¡Que me lleva! Me ha llevado, ¿eh? Me ha llevado. ¿Vale? Oh, que aquí hay más. ¿Qué hay? ¿Como que salvarles o algo? ¿Eh? No tengo nada de juego, pero. Me está gustando Ah, que le tengo que ayudar Ah Amigo A lo mejor lo tengo que hacer con él Vale, vale, vale Ah, me ha dicho que yo haga eso Vale, vale, vale ¿Cómo que le estamos ayudando, ¿no? ¿O okay. ¿Estoy haciendo algo útil o...? ¿Estoy haciendo el tonto que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo...? Bueno ¡Ah! ¡Tengo que subir! Vale, vale, vale, vale, vale, vale lo no pillaba, chicos, no lo pillaba no lo pillaba, ¿vale? Tranquilidad Tranquilidad, que no lo pillaba Vale, tengo que seguir, Lelo. Vale, no sé si tengo que seguirlo, lo no. bueno. Yo voy a seguir por aquí. A ver, no sé si voy que hacer eso o no, eh. Yo, yo le he seguido el juego, la verdad. Yo le he seguido el juego. Esto, por favor. Ahí está. Vale. Muy bonito, ¿eh? Espero que se vea bien, porque si encima no se ve bien, ni se me escucha bien, vamos perfecto, ¿sabes? ¿Eh? El tren como que continúa. Intuyo que es un tren, ¿vale? Pensemos que es un tren. El tren de la vida. Que pasa por distintas estaciones. Vale, esas son las torres. Olín, qué frío hace. <risa> ¿Ese puzzle ha salido ya? ¿Esa imagen? Me parece que sí, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Vale, ahora salen todas. Ahora salen dudas Las mantarrayas ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Guíame, por favor eh... Perfecto Vale, creo que hay que ir para allá ¿Dónde estoy yendo, eh? Me estoy dirigiendo... <risa> vale, vale, vale, vale No ha sido tan tenebroso como yo pensaba, la verdad Es que a mí me suena Es que había una zona Que entrabas como debajo del agua O algo así, ¿no? Se escucha como un ruido así como... Eh, vale, tira para abajo, tira para abajo Tira, tira para allá Tira para allá Vamos, vamos, vamos, vamos Buah, wow, súper bonito, eh Súper, súper Dios, me acabo de comer eso eh, Creo que eso era necesario No lo he hecho Pero es igual, me lleva Me lleva la corriente, me lleva Me lleva, no puedo, no puedo evitarlo Tira para adelante ¡Eh! El túnel Es el túnel ese, ¿no? Solo lo estoy tirando para adelante, eh. no estoy haciendo nada más Parece una película, eh Me está encantando, la verdad Me está encantando, no sé a vosotros, pero a mí Me está gustando mucho Espero que estéis entretenidos Y estéis relajados y, y os lo estéis pasando Bien, ¿vale? A ver subir ir aquí o no? ¿Eh? Ahí estas cosas Pero no sé Eso como que está llamando ¿Lo ves? Como que está haciendo un llamamiento <risa> que... Vale, hay que entrar ahí hay que entrar ahí Lo he visto Vale, vale, vale, vale wow, wow, wow! wow. Más manta No No manta rayas Hay que tirar para arriba No, no llego No llego No llegué No he llegado Me he gastado la cosa esta pana Ahí va a pasar no pasa nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. A ver, aquí la alfombra está. Wow, wow, vale, no hace falta que suba. Oh, vale, porque con esto es como si estuviera llamando, ¿sabes? Una cosa extraña del juego. Oh, wow, wow, wow, wow, como que nos dan poderes, increíble. ¿Eh? Llama, llama Llámala Llámala Llámala alfombra Ahí está Alfombra a la, a la oreja Vale, entonces ahora Vale, falta esta Vale, vale, vale, vale Tengo que hacer todas A ver, chicos Lo que hay, vale No estoy en directo lógicamente estoy grabando eh, no, no tengo vuestros comentarios no puedo ver si voy bien o voy mal, ¿vale? A ver. Es muy bonito el juego, ¿eh? Malas cinemáticas, todo, todo. Y los graficazos, increíble. Increíble. Y estos juegos me, gusta, me gustaría Hacerlos pues grabando, ¿vale? Como estoy haciendo ahora Si te tranquis mm, En directo Minecraft Y en, y en grabado eh, Vídeos, ¿vale? De, esto, de diferentes juegos Más contenido, más diversión más, más, más todo Más todo Tengo que subir ahí Ayuda Socorro, me he caído ¡Venir a mí! ¡Oh! ¡Que tenía que ir para allá! Vale. Hombra. Muy bonito el juego, ¿eh? ¡No! ¡Que no llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡He caído! <risa> ¡No he llegado! No, no he llegado. Vale. Vale, tengo que subir otra vez, eh. ¿De ¿Dónde están las arrojas? mí! ¡Corro! Vale, ¡Uh, uh, uh! vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Ya, no hay que ir por ahí. Ya, pero. Es que quiero ir por ahí. Me da la gana, ¿vale? ¿Eh? Uh, ¿no, no se puede? Tiene que haber alguna manera. A lo mejor hay que ir por allí, porque ves que están ahí. Pero eso hay que cogerlo, ¿no? Dejadme en los comentarios si eso tengo que cogerlo o no Esto Lo que tengo aquí ¡Eh! ¡Eh! Esto, esto Lo que estoy intentando coger Dejadme en los comentarios si tengo que cogerlo o no Y si es importante o no es importante No creo que pase nada no Hay que ir por aquí, ya lo sé Así que había que ir por aquí, ¿vale? Pero... voy a comprobar si era importante o no. Y para abajo. Mira qué bonito. Hacer captura y poner... Eh, algo. Poner... En las redes sociales ponéis... Top 20 jugando a Journey. Eh, me ha gustado mucho. Y ya está. Y <risa> se es acabó. En Instagram, en Twitter, donde queráis, ¿vale? Y le doy corazoncito. ¡Uh! ¡Qué bonito es, por favor! Pues vamos, vamos, vamos, vamos. Muy bonito el juego, ¿eh? Precioso. Cosas no como son. Te bueno, bueno. estás tragando toda la arena. Te está tragando toda la arena el muñeco, pero bueno. Se lo está pasando bien. Ahora yo creo que empieza lo tenebroso, ¿verdad? Creo que ahora sí que empieza, ¿no? No me acuerdo dónde, pero. No estoy tocando nada, ¿eh? Mira, mira, qué bonito, por favor. Muy bonito, ¿eh? Súper, súper. Súper, súper era ole Música y todo. Espectacular. Espectacular. Sensacional. Da, da, da. Vale, tengo que ir para allá. Oh, oh, oh, oh. Se pone interesante. Se pone interesante. Cuidado, cuidado que te chocas. <risa> cuidado que te choques con la roca. No queremos accidentes. Wow, wow, wow, Se está haciendo oscuro, ¿no? Está como anocheciendo. Está anocheciendo. Oh. Mira, mira, mira cuántas mantas rayas de esas. Ahora empieza lo tétrico, chicos. Ahora empieza el mal rolleo. Y sigue siendo bonito igualmente. Lo que pasa es que como está anocheciendo. Y está en un ambiente. Diferente. Por eso digo eso. ¿eh? Momento tétrico. Ponte aquí. Y a rezar. Hecho, perfecto. Estamos, ya nos hemos conectado con el cosmos. A ver. Es como si fuera un ángel, ¿no? O algo así. Mira, mira, mira, mira cómo desaparece. Es como si estuviera despidiéndose del pasado ¿Sabes? Eso es como si se estuviera despidiendo del pasado De lo que ya ha ocurrido Y ahora Porque está eh, sí, sí, Disfrutando el momento o algo así o meta, Son teorías que me, y metáforas que me estoy inventando yo Y yo intuyo qué significa eso el mensaje. Dejadme por los comentarios vuestras teorías. Y. y todo eso, ¿vale? ¿Eh? Ábranse puertas. Que voy para allá. Ábranse <risa> que voy para allá. Había el reflejo de la arena. Tú sabes lo que. La puerta. Me he perdido la puerta. La puerta Hasta ahí ¿Tú sabes el trabajo que lleva esto? Mira el reflejo Mira el brillo de la tierra De la arena Increíble Vale, creo que ahora estoy como debajo del agua Me parece, ¿verdad? ¡Oh! ¡Uf! ¡Azulito! ¡Qué maravilla! Sí Esto era Mira ese brillo, mira el brillo, mira todo Mira todo O sea, no es que de mal rollo Pero como no, es, eh, no tiene la iluminación de antes Pues parece que estés en un sitio que de mal rollo Pero no Es tranquilo igualmente Un juego tranquilo, relajado Vale, ahí está la, la mantarraya, como digo yo. La mantarraya. ¿Te vas a ayudar o qué vas a hacer? ¿Te va a tocar las narices? ¿Vas a ir a tu rollo? ¿Qué, qué vas a hacer? No sé si hay que ir por aquí o no. Yo paso por aquí. Porque quiero, porque puedo y me da la gana, ¿vale? Vale. Venir a mí. Ya tengo las alfombres oh, ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Increíble, es precioso. Vale, hay que seguir a, um, las cosas estas. Hay que seguir las alfombritas. Oye, el hecho de que vaya cambiando de color... Eh, primero era marrón. Eh, porque era, era como si fuera un desierto de verdad. Luego... Eh, ha pasado como a un poco más oscuro, ¿no? Luego... Era de color eh, rosa El mundo de luz y color Y luego Ahora es rojo eh, Verde No, azul Que no son los colores Azul Y ahora es verde ¿Lo ves? Ahora es verde Bueno Azul así clarito Tirando a verde No sé ¿Tú qué colores ves? Déjamelo en los comentarios también A ver Ah, amigo mío, vale. No, no, no, no, no te caigas, no te caigas, ya me perdí. Estoy mirándome. Ahí, mirándome no. <ríe> me estoy guiando, ¿vale? Que no. No sé si es para allí o no. Vale, vale, vale, ahí ya está, ya está, ya está. Me estoy mirando, ¿sabes? <ríe> me estoy mirando fijamente. No puedo, además, porque no tengo el portátil aquí. No estoy en directo, así que no me puedo ver, ¿sabes? Igual que no puedo ver el tiempo que llevo grabando. No sé el tiempo que, que llevo en el vídeo eh. Vale, espera mm... Esto Esto va ¿Sí? ¿Sí? sí, Perfecto Vale, creo que esto es para Alargar un poco más la... La bufanda, ¿eh? No por otra cosa. ¿Aquí hay que ir o no hay que ir? Yo paso por aquí. Yo paso por aquí. ¿Por qué no, verdad? A ver. Eh, eh, buah, mira el reflejo del sol entrando. Increíble. Increíble. Parece que este, Es que parece que estemos debajo de. El mar, parece que estemos debajo del agua Pero no estamos debajo del agua Oh, oh, oh Mira qué chulo Mira que chulo Mira que chulo Vale, aquí hay luz, ¿no? Entonces hay que quedarse aquí Ok, qué? Hay que hacer No hay que hacer eso <risa> No había que hacer nada No había que hacer nada ah, Es que mira, parece Parece real esto, eh Parece muy real Vale, es de día, de noche, ¿de qué es? A ver Por la tarde, por el mediodía No lo sabemos No lo sabemos Lo que sí sé es, es que hay mucha luz, eh subir por ahí como lo hubiera dicho el juego lo hubiera dicho ¡eh! entra <risa> vale por aquí sí que hay que ir. por la puerta esta gigantesca por aquí sí pero ábrete la puerta de antes no ábrete no se sé. abre ¿por qué no te abres? ¡Oh, amigo mío! Vale, tengo que ir a para allá Tengo que ir para allá está esto indicado es por algo Vale, entonces Espérate Ay, Dios mío, que se cae ¡Oh, wow, wow, wow! Me he quedado sin las alfombras A lo mejor tengo que pasar por el pasillo de, de ahí arriba Oh, ahora me he gastado yo No tengo que volver para atrás Vamos a volver para atrás Porque por aquí ¿Se puede ir? Hay que averiguar A medias Porque le cuesta al muñeco le cuesta subir Vale, si las alfombras están por aquí Es porque aquí hay que hacer algo, ¿no? Venir aquí Gracias Vale ver, vale, si sí me he quedado pillado Me he quedado pillado Vale Creo que hay que llegar hasta arriba ¿Cómo? Subiendo por aquí, ¿no? Que como que está fuera del mapa, ¿lo ves? O está subiendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? No, ¿verdad? No está subiendo. Mm. Vale, a ver, espérate Voy a intentar seguir a las Hojas estas No, no me dicen nada No me decís nada Oh, amigo mío, ya lo he pillado ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Vale? ¿Eh? ¡Oh! Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. No me ha salido. No me ha salido. Vale, vale. Creo que lo he pillado. Creo que lo he pillado. Tengo que llegar, si no me equivoco, hasta la parte de arriba. Pero... Pero... Por otro camino mm, No, no, no, no Por ahí no es Por ahí no es ¿Cuánto llevo? Espérate Vale, ya Perfecto Llevo una hora Vale Me he quedado aquí no sé dónde hay, no sé lo que hay que hacer. Bueno, acabo de ver algo allí brillando. Dejo por aquí el capítulo, espero que te haya gustado, te hayas entretenido. Parece ser que hay que ir para allá, porque parece ser que eso me lo está indicando. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Déjame por los comentarios tus teorías sobre el juego. Eh, si te está gustando o no te está gustando, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao, adiós. Bye bye, espérate que corte, porque si no, si no, si no, así, ah, adiós, adiós.